Ahora, senadora, senadora Freixenet. Bien, existen eh, profundas desigualdades entre hombres y mujeres en lo que es el empleo y en lo que es el trabajo. Y a pesar de sus buenas palabras, senadora Soto, las desigualdades empeoran a raíz de sus políticas de miseria y mal reparto. Por ejemplo febrero de 2012. Su reforma laboral empeora la mala reforma del PSOE de septiembre de 2010. No facilita la contratación, sino el despido, es decir, el trabajar con miedo y patea la negociación colectiva. Priman los convenios de empresa y no los sectoriales, lo que aumenta el margen de decisión unilateral del empresario. Y El resultado es siete puntos de devaluación salarial desde 2009, según los sindicatos, transferencia de rentas de las y los trabajadores al empresariado. A cada decisión estructural que ustedes toman, benefician a los suyos y perjudican a la gente común. Agosto de 2012, ustedes extinguen la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales. El Estado deja de cotizar por ellas, la mayoría mujeres, y las cuidadoras con trabajo ingente e ingresos de miseria, obviamente, dejan de cotizar en un 94% de los casos. Siguen trabajando, dando los cuidados que descuida el Estado y no tendrán por ello derecho a nada. Al mismo tiempo, ustedes ahogan el sistema por de favor, guarden el silencio, señorías. Ustedes ahogan el sistema de dependencia a base de recortes, impiden que el ser cuidado, ser cuidada, sea un derecho, prefieren que siga siendo un negocio para unos, para unos pocos. A cada decisión que ustedes toman benefician a los suyos y perjudican a la gente común. Noviembre de 2013. Reforman ustedes las pensiones. La oposición tacha de burla su texto que, al desvincular las pensiones de la subida de los precios, roba poder adquisitivo a las y los pensionistas. Ustedes institucionalizan la pobreza de nuestros mayores. Introducen también el factor de sostenibilidad para 2019, que lo empeorará si no se lo impedimos. Su reforma solo favorece a los fondos privados y no soluciona nada en clave demográfica, porque dinero hay, dinero hay. Lo que no hay es voluntad de garantizar pensiones dignas, es decir, redistribuir, es decir, gobernar para todos y para todas. A cada decisión estructural que ustedes toman, benefician a los suyos y perjudican a la gente común. Y así, con todas y cada una de sus decisiones estructurales, las que cambian el sistema, esta sociedad no va a soportar tanta injusticia. Se lo digo. Es tiempo de recuperar derechos y cuidados, es tiempo de levantar sueldos y pensiones y repartir, redistribuir y cuidar. Pues bien, ejemplifico sus políticas de miseria y mal reparto porque se ceban de forma extrema con quienes ocupan los eslabones más débiles del trabajo como la gente joven, las personas migradas, quienes viven diversidad funcional o lo que hoy nos atañe, la situación diferencial de las mujeres en relación a los hombres. En materia de género, aquello que ustedes empeoran es una distribución ya desigual de los tiempos de los trabajos y de los ingresos. Es la división sexual del trabajo, la que nos asigna unos trabajos y no otros y la que mal paga aquello que las mujeres realizamos. A grandes rasgos y con excepciones, las mujeres ocupan los eslabones bajos de los salarios, los empleos más precarizados están copados por mujeres y los empleos vinculados al imaginario que el machismo nos asigna están poco valorados, poco remunerados, aún siendo imprescindibles para la vida o directamente no pagados si atendemos a todo el trabajo de cuidados que las mujeres están cubriendo gratis. Ello provoca que en términos de ingresos exista una brecha por sexos realmente sangrante, brechas en plural. Así pues, lo que enfocamos aquí hoy es el objetivo de lograr que cese la extrema precariedad en la que trabajan tantas mujeres. Y miren, lo que pide esta moción es de absoluto sentido común. Lo que pide esta moción es de absoluto sentido común. Y ustedes se van a quedar solos votando en contra del sentido común. Pide que el ministerio conozca el mercado laboral y, de forma específica, que analice la realidad laboral de aquellos trabajos feminizados con el objetivo de determinar su grado de precariedad y tomar medidas en la materia. Pide dotar correctamente de inspección de trabajo, asegurar recursos y reforzar su actividad para que puedan dar la lucha en condiciones contra el fraude, las irregularidades y las discriminaciones, también en las cadenas de subcontratación. Pide ratificar ya el Convenio 189 de la OIT y las reformas oportunas para que el trabajo doméstico implique todos los derechos y prestaciones para las empleadas del hogar. Exige cubrir la seguridad social de las cuidadoras no profesionales. Ellas realizan un trabajo fundamental que debe comportar derechos y prestaciones propone abordar la búsqueda de soluciones a la economía sumergida tanto en materia fiscal como laboral focalizando en aquellos sectores donde vaya existen... terminando señoría voy terminando donde existe especial incidencia y finalmente generar un sistema de auditorías salariales y una certificación en la materia creo sinceramente que es imposible estar comprometida con lograr que las mujeres tengan acceso a un empleo digno y no dar apoyo a esta moción sepan que con ustedes o sin ustedes las mujeres no permiten ya un lugar desigual en el mundo y sepan que, a pesar de ustedes, este país se levanta ya feminista, es decir, igualitario. Gracias.